Bienvenidos a, esta nueva, a este nuevo encuentro, que luego lo explicaré cuando me toque hablar a mí, ¿vale? lo del el título, por qué he puesto ese título. Ahora no vamos a perder más tiempo y vamos a empezar con una charla que nos da Albert Soto. Gracias. Uh, bueno, dice algo de que va a explicarnos sobre lo que es el método grafonumérico, que casi sería uno al hablar. <risa> espero que sea, bueno, sé que va a ser muy interesante, yo tengo ventaja, me lo ha contado, pero <risa> espero que sea interesante a vosotros y sobre todo que participéis, que luego os, os, a, os dará ejemplos para que podáis participar y ser útil para vosotros, <risa> no solo teoría. ¿De acuerdo? Te pues voy a ver. Aquí, te mejor el Raúl aquí y tú ahí. Quizás fue una escala simétrica. Vale, claro, claro, claro, claro. De acuerdo. No, no, decía ya. ¿Aquí aquí? ya. Tú aquí y el Raúl aquí. Sí. Ah, pues vale. Yo aquí. No, pues nada, ah, vale. No. Sí, no se entera, ¿no? No se no, entera. Ah, vale, esto, esto lo voy más rápido. Pues bueno, empezamos ya. Esto, Primero voy a hablar de cómo se me ocurrió el método este, y segundo, eh, quién me lo enseñó y la idea que tuve después con ello. Todo empezó hace dos años, cuando decidí pues, aprender inteligencia emocional. ¿no? Y pagué por un máster que era muy caro en aquel entonces, que me llevó nueve meses, y tenía que ver con la grafología pero estaba más bien diseñado en aprender inteligencia emocional. No acababa de ser un máster completo para aprender eh, grafología, pero a mí me ayudó porque también aprendí una parte de ella. Eh, lo que quiere decir es la letra, cómo hay que firmar, qué no hay que poner en la redacción, qué es la escritura. Y me dijeron siempre, nunca se te ocurra interpretar, porque todavía tampoco has hecho el segundo módulo de aprender grafología, si no es con el texto también, no se te ocurra decir, no es que tú eres así porque firmas de esta manera, no, las dos cosas son correlativas y van juntas. Y bueno, cuando hice los nueve meses, mejoré mucho mi autoestima, eh, mi optimismo y todo esto, y entonces, pues aprendí también la numerología evolutiva con él, con el Josef Invernal, y y un buen día, cuando ya sabía hacer la numerología evolutiva, se me ocurrió. ¿Y por qué no junto estas dos cosas? Porque parece que no, pero se parecía mucho. Porque, ¿qué pasa? Que todas las letras tienen un valor numérico. Y hay una escala. Por ejemplo, la A, la J y la S tienen un valor 1. La letra N tiene un valor 5. La Z un 8. Y la I y la R pues tienen un 9. Y entonces se eh, me ocurrió, a ver, ¿y por qué aparte de firmar bien y de hacer una escritura perfecta a la hora que lo ve otra persona y que lo ves tú, que con ello también te haces inteligencia emocional, ¿por qué no cogemos las dos cosas y nos fijamos? Vamos a ver, eh, cuando yo firmo, podría añadirle eh, si mi apellido encaja con el valor numérico que me gustaría, porque... Hay de uno a nueve números, dejando de lado los tres maestros, que cada uno tiene un significado. Y si a ti te interesa, por ejemplo, hacer de masajista o hacer de emprendedor, eh, y tú ves que la firma, cuando la has calculado, tiene un valor numérico que no acaba de, de encajar con eso, pues tú puedes, por así decirlo, intentarlo editar y poner lo que a ti te convenga. Sobre todo cuando a mí me enseñaban grafología, pues me decían, mira, esto es muy útil a la, a la hora de sentarte delante del entrevistador y presentarte pues a la empresa. Porque claro, primero va a ver la firma y va a decir, eh, según cómo firma esta persona, de manera consciente, de, no me gusta, me gusta. Pero aunque diga me gusta, quizás de manera inconsciente dirá, hmm, no me convence, me transmite que es una persona si solo por la firma, parece mentira. Pero aparte de eso también está el valor numérico que tienen estas letras, que hacen el conjunto. Que con esto también se puede empezar un negocio. También cuando firmas y, y vas a, ante el notario, o yo que sea, ante un juicio. Se usa mucho la firma, lo que pasa es que a día de hoy cada vez se hace servir menos porque todo es más digital, que es lo que me decía Joseph. y Que sí, que, que es una cosa obsoleta, que quizás dentro de 10 años ya no se va a escribir tanto, se va a hacer todo más por ordenador, como ya se está haciendo ahora, pero de momento se sigue firmando y en muchas ocasiones se sigue escribiendo. Y por eso sigue siendo muy útil la grafología. Y la numerología, pues por el valor numérico que da. Lo que pasa es que, claro, en esta clase, como es así sencilla de introducción, no me voy a meter tampoco en el texto, porque sería complicar mucho la vida, son muchas letras, muchas frases. Cuando un grafólogo te busca la personalidad y, y cómo están las emociones y cómo son tus creencias, eh, lo hace solamente con cuatro frases, no necesita más. Pero qué pasa, que solo con la firma, que representa el yo íntimo, no, no es suficiente, porque el texto representa el yo social. Por así decirlo, en la astrología sería el ascendente. Y bueno, pues entonces la, la firma sería más bien el sol en la astrología. Pero sí, es un poco complicado, pero para quien no entienda, la astrología es un buen ejemplo. Y, y bueno, pues esta ha sido la parte teórica, que, que también ha ido muy rápido. Y ahora pasaremos a pues, unos ejemplos de cómo firma ahora, de cómo firmaba antes, y os preguntaré qué os transmite la, la firma que tenía hasta hace dos años. O sea, la firma que tenía antes era así, a la vez, bueno, sería descendente, pero claro, sería más o menos inclinada para abajo, que es pesimismo. Y hacía un error muy feo, y es que lo tachaba así. ¿no? Sí, y esto significa pues, que me faltaba confianza en mí mismo, que no me aceptaba. Y cuando me lo dijo, dije: La verdad es que sí, me transmite como que me estoy rechazando, ne negándome, ¿no? Y tiempo después hizo una rúbrica, cuando todavía no hacía numerología, se me ocurrió, se me ocurrió poner el ojo de la luz. Y a veces hasta ponía la fecha o mi apellido y. Y le dije, a ver, puedo dejar esto, le dije a mi profesor de grafología, y me dice, no, porque pareces un niño pequeño. <risa> ¿Vale? Esto te transmite a la, a la hora de, de, de esto, de irte a una empresa o de irte a firmar ante el notario, pues que eres una persona muy fantasiosa, que, que no eres confiable. ¿eh? Entonces me hizo borrar esto, me hizo quitar esto de aquí. Y luego me dijo, a ver, ¿qué podemos mejorar de aquí, no? Primero de todo, intenta hacerla recta. Y poquito a poco, intenta hacerla ascendente. Para que transmita, pues, optimismo. Que, que pueda reflejar a la otra persona de manera inconsciente, más que consciente, de, de que eres una persona optimista. Y entonces, poquito a poco, me fui acostumbrando pues a hacerla ascendente. Pero luego me hizo borrar todo esto. Me hizo cambiar todas las letras. Bueno. Ah, pensaba que había un borrador. ¿Tambiubolo? ¿No te sirves el un pañuelo? Oh, no, Pero que como había bolígrafos, <risa> se nota que no he ensayado nada. ¿sí? <risa> y me dijo, mira, ver vamos a hacer esta. Y yo dije, bueno, parece una minúscula. Y me dice, pues no lo es. Es una mayúscula en grafología grande. Y yo dije yo, ¿y por qué no puedo hacer la A, así, mayúscula? Y dice, no, porque hace un triángulo y esto está tapado, porque en la grafología no nos gusta hacer bucles cerrados, porque es como si nos estuviéramos escondiendo. Porque claro, hay gente que firma y se hace una redonda así como un escudo y es porque no se muestra en el mundo. Y luego hay gente que hace un pico así como una espada, una lanza, y es porque ataca, porque no, no se siente seguro de sí mismo, ¿no? Claro, todo esto me lo han enseñado y luego me dicen, esto va a ser la mayúscula pero luego, cuando hagas las letras van a ser del doble de, de tamaño inferior o sea, sí la L será el doble de pequeña y luego la B igual pero ahora viene lo interesante y es que la E yo quería hacerla así, pero me dijeron, no, porque ves, hay un bucle. Incluso me dijo, si tú puedes, intenta, cuando firmes, hacer que esto esté abierto. Y le dije, qué locura, ¿eh? Pero a veces lo conseguía. Pero al final le dije, mira, lo voy a dejar así, porque es un rollo, que es que tengo que firmar, tengo que hacer que esté todo abierto. Cambio con la E, como yo tengo la suerte de, de que me ha salido una E en el nombre, eh, me dijo una sugerencia... Y es que la E, en grafología, se pone así, mira, os lo voy a enseñar. Así se pondría la E. Claro. En mi caso, podía añadirle una E de euro para traer la abundancia. O sea, hago así, así, y hago una E. <risa> y claro, no todo el mundo tiene una E o una S de dólar también me dijo que eso va de acuerdo a la imaginación, porque no es lo mismo una persona que nunca ha conocido la E o la SD, pero que me imagino que todo el mundo la conoce, si en cambio la L o la B esta normal te representa algo de abundancia de dinero, sí que valdría, aunque no tenga ningún dibujo. Luego la R normal, y la T me dijeron que lo hiciera un poquito así ascendente, intentando siempre que todo sea un poquito ascendente. Pero el problema es que así solamente tengo la identidad y el nombre. Porque yo no ponía el apellido. Y si no se pone el apellido del padre, no se reconoce al padre. Y entonces me dijo, a ver, la S también, el doble de grande. Y claro, a mí se me ocurrió, venga, doble abundancia. Y me dice, no, no va así. Porque claro, tú vas a ver esta y vas a decir, sí, abundancia, abundancia. Pero no, va, no vas a pensar de manera inconsciente, no, eh, tengo el doble de abundancia, no, no funciona así. Pero no hace falta que pongas esto porque pareces un pirata, está feísimo. Más porque esta letra es grande. Si fuera pequeña, sí. Y, y me hicieron borrar. Y entonces me dijo, cuidado, la O tiene que estar abierta. La T igual, palo para arriba y la O también abierta. Y claro, esto tenía, si tuviera aquí un rollo esto tiene que estar un poco ascendente. Y bueno, pues, cuando empecé a hacerlo así, pues empecé a verme de mejor manera y la gente cuando se lo enseñaba me decía, qué bonito, sí. Dice, te ha quedado muy bien, ¿no? Y yo enseñaba la otra y me decía, la que tenía el dibujo ese, dice, ¡ay qué chula! Y yo le decía a mi profesor, a ver, no entiendo, hago la firma de antes, no la tacho porque eso sí que me decía que estaba feo, le pongo el dibujo. Y me dicen ¡ay, me gusta más la que tiene el dibujo! Y yo digo, entonces la dejo así. Y dice, sí, porque ellos, de manera consciente, según sus creencias, te van a decir, sí, sí, es que es más bonita porque tiene el dibujo, pero tú cuando te vayas a alguien que te vaya a contratar, va a decir, sí, sí, qué bonito el dibujo, pero yo quiero a alguien serio. Ahí está la diferencia. Y, y bueno, ¿por qué no pongo el segundo apellido, que sería el de la madre? Porque el nombre también viene a representar a la madre. También en, en esta sociedad, sobre todo antes que había una cultura tan machista, pues no se tenía muy en cuenta la madre y hubiera sido una oportunidad de que esta sociedad se acostumbrara a poner también el segundo apellido en las firmas, pero como no ha sido así, me dijo mi profesor, pues la lógica es que claro, este es el nombre que te ha puesto tu madre cada vez es la que te ha cuidado y te ha amamantado y... Al final del nombre, no te preocupes, no hace falta que pongas tu segundo apellido porque vas a liar a la gente y, sobre todo, cuando te vas a una empresa. No digo que no se pueda hacer, pero no es necesario. Se pone Albert Soto y, y ya está. Y bueno, ahora uno podría pensar, bueno, tiene 10 letras, ¿no? Pues no, eso no funciona así, porque... eso sería lo mismo como si cogemos algo general y, y decimos es que hoy estamos... ¿A qué día estamos?, os pregunto. 30, ¿no? estamos al 30 del 4 del 2023 y vale, esto tiene como resultado pues un número pues claro, eh, no va a funcionar así pues, porque cada uno tenemos un número personal, no es una cosa global, cada uno funciona di diferente y lo mismo pasa si contamos las letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 entonces para esto se hizo una tabla eh, de valor numérico en la cual una letra representa un número, la otra la otra. Que por cierto, no he traído la tabla esa. empieza muy bien. ¿Yo te la sabes memoria? Sí, más o menos. Sí, la A representa uno. La E5, la E5, la celario, no? No, memoria. La E 5 cinco, la I 9 Esto es saberse la vez entonces, es difícil, se importa todo. El... No, que si queréis, te lo explico mientras tú hablas yo te escribo la rara y yo Sí, sí me a la tabla. Sí. No, no, no te la traigo. Tú sigues sí, hablando y yo te la dibujo. <coughs> sí, bueno, la que creó la numerología no, digo sí que se conoce de memoria la tabla no. Sí, la vamos a dibujar. Esa pues, no, pues, que... pregunta, Albert. Eh, la firma así, sin rayitas, sin adorno, sin nada. Así. Sí, sin rúbrica. Eso es lo mejor. Hmm. Bueno sí, también se le puede poner como mínimo una raya así, pero no más, me dijo. Porque claro, hay gente que le cuesta, no se acostumbra, ha puesto toda su vida un decorado y dice, bueno, pues un mínimo puedes seguir poniendo un palo, pero no más. Porque eso da una mala impresión. A ver, imagino ¿Ves? Así es muy fácil de saber el valor numérico. Solo con saberte la virgelaria y dibujar como está haciendo Yusep aquí, aquí pondríamos la Z. Sucede que no hay una tercera letra de valor numérico 9, porque acabaría con la r aquí. Y eso es pues porque quien lo diseñó no pensó en la numerología evolutiva. ¿Qué te has dejado alguna? Sí, me he dejado alguna. U, A C. V, w... Ah, vale, sí. W, X, y, y, Z Bueno, pues aquí ya comenzaría más o menos la sesión práctica y lo que se me ocurrió a mí, por eso se llama el método grafonumérico y es juntar estas dos técnicas porque claro, cuando uno inicia un negocio, por ejemplo eh, tú vas a firmar o por ejemplo vas a poner ahí tu logo y si lo dibujas tú mismo, por ejemplo pues va a tener impregnado pues, lo que eres y si eres grafólogo pues sabrás cómo tienes que firmar para llegar a la persona y ganártelo y así además de todo conocemos el valor numérico que tiene, que es lo vuelvo a repetir, no es lo mismo una persona que quiere dedicarse a hacer masajes que tenga un 1, que es el líder, el pionero, el emprendedor, porque claro va a necesitar un número dedicado a eso, por ejemplo un 6. Eh, que tiene que ver con el amor a la pareja, o un dos que tiene que ver con la escucha, y eso va perfecto a la hora de hacer masajes. Y con, como digo, masajes, muchas más cosas, ¿sí? y para eso es bueno también saberse luego, ¿no? de números. Una, una consulta, ¿la eña nos está cuesta? Ah, no, la eña, también valdría en... como ¿Es la esta. misma que la ene Sí, vale. me lo han enseñado, vale. sí. Y bueno, pues ahora vamos a calcular el valor numérico de, de mi nombre para que os hagáis una idea. Un 1, ¿veis? Ahora buscamos la L, lo haremos todos después. La 3, la B, el 2. Bueno, realmente yo ya me lo sé, pero de memoria. 5, la R que es un 9, la T que es un 2. 2? Esto se suma 1, 3, 2, 5, 9, 2, y da un 22, se reduce a la unidad, y da un 4. Pero no lo voy a complicar porque también están los números maestros, que son el 11, el 22 y el 33. Y en mi caso, mi identidad pues tiene un 22. Y no hace falta que hablemos de los números maestros, hablaremos de 1 al 9, pues bueno, me da un 4. Quiere decir que he tenido la suerte que mis padres pues me han dado un nombre de acuerdo a la búsqueda de trabajo y también eh, a ser una persona que, que está en familia. Cuatro vienen a ser la familia el trabajo al mismo tiempo. Y de alguna manera encaja muchísimo con mi nodo norte, eh. o sea, casa cuatro y todo eso, lo que aprendo con el curso de Psicología astrológica Y me quedé sorprendido cuando vi la sincronía que había entre eso. Y luego además, el apellido del padre, eh, que en este caso es Soto, pues cuando yo lo estoy sumando, 1, 6, 6 y 2. Que sería 1 más 6 más 2 más 6, que es 15. Que reducido a la unidad, pues es un 6. O sea, el apellido, lo que me dio mi padre, pues fue amor, capacidad para tener pareja, ¿no? Y en cierta manera, también en la numerología evolutiva hay una hoja que se llama el cuerpo psicoenergético, que también me encaja mucho eso, me dio energía para querer y quererme a mí mismo. Y veo que cuando te sabes tantas técnicas vas viendo cómo todo va encajando. Y luego Román, que sería un 25, que ya me lo sé de memoria, pero en este caso no es necesario porque el nombre ya viene a representar también la figura de la madre. Y ahora os voy a dar un papel, todos vamos a bueno me vais a enseñar cómo firmáis primero y luego os voy a dar una sugerencia que no es ninguna obligación. ¿eh? Me pregunté, ¿Cómo es que busco? No, ay, sí. ¿Cómo es que dices que un hombre eh, representa a la madre? No lo... Ah, claro, no estaba... Sí, porque lo elige preferiblemente ah. la madre. Y la no, madre también es no, la pero que por te, por te cuida. es que, que te digo, la la digo que no, no lo elige sí, siempre que la madre. También que sí, también puede ahora decirlo. sí, pero antes <ríe> no lo elegía la madre. No lo la y ahora también sí. Dice uno, el primero lo elijo yo, el otro dice: No, pues ahora me toca a mí. Pero sí, fui. por eso digo. Todavía que no hay hombres siempre... Pero, ¿sabes qué pasa con sí, Serrat, Que es la madre sí, la que, sí, la es la la que posición, está la que siempre con el El padre suele sí, sí. estar trabajando. Eso sí, nuestras eh. hijas. No, y el que amamanta y todo es la Al final, más a ella, significaba mucho para ella. A ver, si no me la idea puesto de Sí, que la Pero que yo de que el valor numérico en debería Sí. Uh, una cosa, si me permitís, yo puedo daros una pequeña explicación de esto que estáis diciendo porque una cosa es lo que dice decide la sociedad y se aplica, etc. Pero uh, el nombre no es ni la madre, ni el padre, ni la abuela que lo decide, es el alma que inspira al que va a poner el nombre, que sea el que sea, puede ser la madre que se le deja o puede ser el padre, el abuelo, la tía, la quien sea que pone el nombre es el alma del niño o niña que van a hacer la que inspira. Bueno, de ahí viene bueno, que bueno. se considere el sí, sí, nombre sí de la esencia Ahora, ¿no? ahora ¿no? sí lo entiendo. Lo que es la explicación grafológica. Y yo os la doy la esotérica. Es la misma en el fondo, pero con palabras diferentes. Vale. Sí, bueno, en nuestro caso, la segunda hija, el nombre se lo puso a nuestra hija mayor. Una propaganda. Una polla. Una una Los que no podáis escribir, porque sí, no tenemos, no vamos, podemos sentarnos momentáneamente o en la esas. ¿sí? Ah, mira, aquí ya. No, no, para escribir. Ah, eh, no, no, no, sí. Uh, la, uh, vamos a escribir momentáneamente. Momentáneamente no, no, no. vamos, vamos a la silla o la ya. mesa ya claro. y ya está. Porque solo es escribir un poco, ah, ¿no? No, ya no. ni de capallar. Por bueno, bueno, no, bueno, que no, bueno, lo que me digo, bueno, no, es como si que me que era algo en el consorcio de sí, sí, creo que se ha, Se ha de hacer ahora, ¿verdad? ¿Eso? ¿Mm? Sí, es sí sea, ha ah, tocado hablar prácticos. Sí. Sí. Ah. Pero explícanos qué es lo que cada uno tiene que hacer y los que no lo podamos hacer. Bueno, pues, ya pues por comenzar, todos vais a firmar como firmaríais normalmente. Y luego yo voy a mirar. Y, y bueno, después pasaremos al valor numérico. Primero firmamos la parte grafológica. Y luego os voy a dar una sugerencia de cómo sería bueno firmar, como me lo han enseñado a mí y cuando firmemos bien Y firmemos firmemos y y eso pues vamos vamos a verle el valor numérico y la sugerencia de si le podríamos meter eh, y concuerda con el apellido, el primer, la primera letra del primer nombre de apellido, también puede ser el segundo, ser ¿no? Y si no si ponemos un ponemos un un o un dibujo, pero muy pero que pequeño se le se le ocurrió al Duseb, eh, Vamos a, a firmar primero, ¿no? Sí. Cada uno que firme. Tú puedes ir un momento allí y firmar y No, no, no hombre, firma. La que haces tú? normalmente. Cuando firmas. Ya está. Y si firmas. Bueno, ¿sí? sí, pero tienes muy bien. ¿no? Y si no, firma, no, tal, tal, que firmas. No, no, tal como firmas que normalmente. vamos porque es oficial. Vamos, que para ahí firmo a no, tú me ves firmar. No, firmas de esas dos maderas. Esto. Y luego, doy una sugerencia de que se la firma preferente? Y luego, voy a preguntar a cada uno. Cómo os gustaría, pues, a qué seguro que os dedicáis, y yo voy a buscarle pues un valor numérico que concuerde con eso, porque también podría ser que tengáis un valor numérico que fuera contrario a lo que estáis buscando. Les digo a la hora de buscar un trabajo, no sé, de firmar algo, porque también escribiendo y firmando se puede hacer uno mismo, pues, autoconcepto, optimismo y una serie de cosas positivas para mejorar el crecimiento personal y en inteligencia emocional. No, ya veo que en la mayoría tenéis una mesa aquí para mí. ¿no? Sí, sí, sí. ¿sí? no no Creo que no había suficientes para todo el mundo con ellos. Bueno, y cuando estéis, Todos vais families. viniendo uno por uno y me enseñáis a hablar. Es que no la ah, pues, ah. Qué rápido, ¿no? Sí, sí. Que, sí. Y si para firmar ahí, firmo, firmo qué. No me ni una ni la otra. No me agrada, ni una ni la otra. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Pero sí, si, pues lo que me agrada, sí que te pusiste una cosa positiva. Sí, perdón. <laughs> Es la costumbre. Ya, sí. Y es que se entiende la letra porque dice Monsant, Monserrat, ¿no? Sí, Monserrat, Monserrat. Sí, sí. Y no digo que esté tampoco fatal, pero sí que te digo que se puede mejorar. Ah, vale. Sí. ¿eh? Dejársela. Ah, Pues los dos. Te estás viendo una coral, está bien. Pero me gusta porque se entiende. Dice ¿eh? sí, María Rosa. Chuale. Que también has pedido, de, reconoces al padre y a la madre, si tiene lo, los apellidos. Tiene como un escudo no de la planta, ¿no? bueno, un escudo. bueno, pero a mí me gusta ese escudo, porque ya había oído eso de no de golpe. Pero... Pero, Siempre ¿sí? que te sientes segura. Como... no sé, me sale. Sí, bueno, yo te daré una sugerencia si quieres cambiarlo. Y si no, pues se queda así, sí, mira. <risa> Luego calcularemos el valor numérico, eso vendrá después. Ay, Ay, a ver cuál le es gusta, ¿eh? no Está muy bien, cuidarse, sí, sí, sí. ¿Pero qué dice? ¿Dolor? Ah, dolor, sí. ¿Tulón? ¿Ves, tú también haces una coraza. Y luego haces como una lanza. Pero me salgo. Sí, es que esto es muy común, esto de que la gente se envuelva en una protección y haga un pincho al final. Sí. Como si fuera un guerrero que se protege pues de, de la sociedad. Porque esto es el yo íntimo. Sí. Es lo más puro que tenemos. Eh. Cuando somos niños, hacemos nuestra primera firma. Y lo peor es que una persona vaya creciendo y siga haciendo la misma firma que hacía en su adolescencia. ¿Y, y qué me aconsejas? Pues bueno, te lo aconsejaré de que... En tu caso está muy bien porque haces el primer apellido. Sería quitarle esta coraza. Yo cuando empecé también a quitarle la tachadura y el dibujo me costaba mucho. porque claro. Porque, claro, me estaba mostrando al mundo tal y como era y, pero cuando te vas acostumbrando y vas firmando todas estas veces, también se puede ver que es un poquito ascendente la, la línea esta, uh -huh. porque tiene que ver con el optimismo. Porque si tú esto, que fue en mi caso, que me lo hacían trabajar al principio, todos los días haces cuatro hojas de estas, al final llega un momento que de manera inconsciente lo haces como tan enseñado y encima en, en ascendente. Y esto trabaja tu, tu inteligencia emocional para ti y también a la hora de buscar un trabajo, a dedicarte a lo que te guste. Gracias. Yo es que solo pongo el nombre, te pongo el nombre de apellido para sí. ver qué... Ah, ¿tienes tres hijas? No, no, esa no ha pasado. Sí, tengo no. esta. Esa es la mía, pero te he puesto el apellido para ver qué... por comenzar no entiendo muy bien lo que dices. Está bien, es nos vamos a ver no aquí. No tiene la coraza, pero tiene la danza esta de que ataca. Sí, eso, eso. Y, sí, y bueno, la sugerencia sí. sería muy sencilla: sí, pues, no. pues que pusieras el, el primer apellido. Sí, sí, muy bien, bueno. Esto ya sé que te va a costar, lo veo. Ah, es, es que es una griega, ¿cómo la hago? ¿Qué la tiro para atrás? ¿Una griega? Sí, la y así. Bueno, a pues... mí me dijeron que no hacía falta porque cualquier letra que sea hacerle el dibujito, porque ves, yo a la T le hacía así, o a la A le hacía así, lo tachaba. Son rúbricas que se hacen a la firma. Y normalmente lo empezamos a hacer cuando somos pequeños y. Y la mayoría de la gente lo deja toda su vida y no lo cambia. También hay gente que sí, que de manera inconsciente se va haciendo grande, como fue mi caso antes de que hiciera la grafología, que cuando desperté a los 28 años, ahora tengo 33, resulta que se me ocurrió. ¿Y por qué no hago algo de acuerdo a mis creencias de ahora? no Empecé a poner que sigue el ojo de Orbus, empecé a ponerle 33 a, aquí y... Y me dice, no, es que eso no está bien porque vas a entender que eres una persona fantasiosa, se esconde en una fibra de niño. Y bueno, sí, ahora este a os iré te lo que Yo sí le sugeriría, si no te importa, mientras tú hablas, yo pongo las mías ahí para enseñar de lo que estás hablando y quedará es... Esta era la de prueba, ¿no? Sí, esta es la difícil de prueba. Bueno, es que no se lo dice María, ¿no? No. Margarita. Ah, Margarita. Es lo que pasa esto, que cuando no ponemos eh, la primera uh -huh. letra y no ponemos el, las letras que faltan, eh, nosotros ya sabemos que nos llamamos así. Sí, pero sí, claro, sí. la otra persona va a decir, María Margarita, no, no lo va a saber si no se lo dices. Y esto que no acabo muy bien de entender lo que dices. Titus. ¿Cómo? Titus. Titus. Titus. Ah, sí, Bueno, está muy bien porque pones el primer apellido del padre. Pero este punto de aquí no acabo muy, muy bien de entender. ¿Por qué salta la I? Apunta la I. Y te podría preguntar por qué en vez de ponerlo aquí Ay. lo pones tan arriba. Pues no lo sé. <risa> <risa> no lo sé. A mí supongo. me han enseñado, Margarita, que esto es que te vas a las nubes cuando va muy para arriba. <risa> un dibujo razón, o Una letra. <risa> y si va muy para abajo, eh, es que te vas por los juegos. Yo supongo, supongo que es porque como que la tía está aquí, por pues, para que se vea el, el puntito Ah, lo que me gusta es que esto parece un, un infinito. Y esto un 6, ¿eh? sí. Esto se puede combinar, ya lo veremos, con el valor numérico. Si no acaba de encajar eh, la última letra del apellido, o una letra aleatoria, también puedes hacerlo. También se le puede poner, si encaja con el nombre o el primer apellido, pues yo que se coge ese una letra y dibujas como si fueran seis. O pones, yo que sé, un número muy pequeño dentro de esto. Toma. Vale. Eh, Albert, ¿y cuando sí. hay personas que solamente ponen su nombre? Pues que solamente tienen en cuenta a ellos mismos, no tienen en cuenta a sus familiares, al padre y a la madre. ¿Ah? Sí. Pero hay sitios que no puedes sí, sí, sí, firmar lo... todo, ¿eh? Esta este es una es es no el... oficial y esta es ah, para no, para no, los oficial. ¿no? <ríe> para... Y el apellido de es cuestión... Es que yo el... el... ah, no sé, que no lo has hecho siempre. que pero a soy yo alguien, que te va a coger para no, un trabajo y me pregunta a qué dices. Dice? Claro, no no no sobre todo si no vamos a sí. Sí. Bueno, a ver, ¿a ti qué te gustaría sí. dedicar? Sí. No, no, yo me dedico ahora a, a, ver, a que Ah, claro. Pues en este caso vamos a poner un color médico de un ser para disfrutarlo. sí, sí, no, no, Sí, sí, no, no, Voz, sí. Bueno, pero siempre es lo que hago, es sí, Uy, que que Mira, esposa, sí. eh, María Rosa, que me ha agrado amor porque. Ah, bueno, perdón, en castellano. Si sí, está el apellido del padre, tesidor, sí. Uh -huh. Pero ves, vuelves a. como en el caso de las otras compañeras y de los otros, pones un, una coraza. Y aquí pones como una especie de torbellino de gas. <risa> no sé, acabo de entender muy bien lo que es. ¿Ves? si te pasaba también como... No, no, no me he no roto la cabeza, ¿eh? Pensando... No, no no, ¿eh? no, no. Yo si no hubiera hecho la gastología, jamás no lo hubiera replanteado tampoco. Pero ves, pones el nombre de, de... Sí, la primera letra de tu nombre, das por hecho de que la otra persona ya sabe cómo te llamas. Pero claro, tú lo has hecho y sabes cómo te llamas, pero el otro no. Pero normalmente todo el mundo sabe como esto que significa, María. Sí. Sí. Por lo menos de aquí. Bueno, me pero es una, una, una pelita, cosa ver, porque habíamos dicho que yo me he puesto la M y soy Margarita. Ya, pero yo siempre no sé qué qué Sí, pero cuando Margarita, pones la M delante de un segundo nombre siempre es María. Sí, eh. si lo María. Es, es María. Es si si pones M y la A pequeña, toda la vida es María. Pero bueno, mira, María Rosa, que me gusta porque se entiende lo que dice, que está muy bien. Pero claro, esta coraza de protegerte, de que no te deje de la sociedad como eres pues se podría cambiar y quitar. Cuesta mucho cuando estás acostumbrado de toda la vida a que te encierras mucho en una rúbrica que te protege, sí, la... o yo qué sé, que te pones una sí, espada, una lanza, sí, y de golpe y por rato dicen, rato. no, quítate Al principio cuesta, porque es que lo no noto mi esencia, toda <risas> mi vida lo he hecho así. Toma. <risas> ¿Y qué ocurre, por ejemplo, cuando tú te haces mayor y quieres cambiar la rúbrica, o sea, la firma? Pues de cara a una herencia yo a un banco, es totalmente diferente, te encuentras que es totalmente diferente Tienes que ir al banco primero a decirles, oye, estoy cambiando la firma, he cambiado la firma, firma porque, o claro, sea, esto lleva... Hay que dejar constancia, porque si no sí, con la herencia y con todo ya lo que sea, encontrado... puede ser problema Sí, yo lo primero que hice cuando me dejaron cambiar el DNI hace solo un año, fue poner la firma que tenía ahora y me acuerdo, bueno, de que dije, se puede poner dibujo, pero lo dice lo dije para ponerles a prueba, porque yo sabía que no tenía que poner dibujo. Y me dicen, no, y sí, depende de la persona, ¿no? Porque, claro, eso no, no da una buena figura. Ellos mismos me lo dijeron, no, no queda bien un dibujo, da la sensación de que es un garabato de un niño, que es lo que me venían diciendo también. Y bueno, siguiente que no bueno. muy, Sí, ya lo entiendo muy bien. Demasiado y contundente. Este dibujito de aquí... Es dos rayas mm, Y según tú, ¿qué, qué dirías tú que significa? No sé, ahora mismo mucha firmeza, ¿no? Sí, a mí lo que me transmite es un optimismo moderado, porque va un poco para arriba, sí. porque claro, esta lanza entiendo que hace que suban un poco para arriba, de, lo eh, no, hago no, no. después, escribo siempre para arriba Y luego sí que hago las raya. Sí, mi sugerencia sería que ataras las letras Porque esto me tienen enseñado de, de que si las letras están separadas Entre sí Es una persona que no acaba de conjuntar Todas sus capacidades Y que si están ligadas Es que junta todas sus capacidades Que tiene una coherencia entre lo que dice y hace Toma Sí, sí, voy a sugerir yo bueno, que te conozco, sí. Tenía sí. que firmar 30 veces al día y al final, pues se quedó. Ya veo que también ha ido calculando el valor numérico. Ya me has ahorrado trabajo. Y bueno, bueno te podría decir aquí, no entiendo lo que dice, que se podría hacer más legible y luego. Yo te recomiendo, no quiere decir que lo hagas, pero quitarle todo esto y poner simplemente el días un poco ascendente y después miraremos el valor numérico. Para hacerlo de acuerdo a lo que te gustaría. Y el rasgo no... Bueno, yo veo que no te echas por encima ni te haces una redonda no, no, no, no, como la mayoría y eso está muy bien. ¿Qué es esto? <risa> Que tengo? has hecho todo el dibujito que haces siempre parece tu... de... una, una cometa una cometa sí, sí. pero esto tiene una fusión de todo tiene pinchos, cobrazas, no se entiende muy bien ah, bueno, es un poquito ascendente no sé cómo pero ¿Cómo bueno, es? está muy bien, te puedo decir que está muy bien porque tienes en consideración al padre fiesta, porque está al ¿no? primer atendido pero que es muy mejorable ¿eh? no digo que sea la peor pero, <risa> <risa> pero que es una sugerencia sí, sí, sí, sí. tú puedes más. Como sí, si os parece, como yo tengo ya bastante experiencia, por la edad, de irme conociendo, mis firmas yo las he puesto ahí para que todo el mundo vea, y el ejemplo, porque puedo hablar de lo que viví, que cuadra con lo que nos ha ido explicando él. Esta es mi primera firma cuando era, tal como la recuerdo, claro, no creo que sea literalmente exacta, pero más o menos ¿Es cuando era... ¿Veis lo que hace? Va para abajo. Sí, ¿verdad? porque empiezo uh, aquí, hacia abajo. Y tú tenías una que te tachabas incluso, me acuerdo. Bueno, si esta hace una coraza también, tacharme, así, Bueno, no sé, he tenido unas cuantas como muchas, ¿eh? pero bueno. Fijaos, lo que él ha dicho, letras separadas, sí. incoherencia. Esto es bueno. cuando tenía 10, 11 años, como y máximo. Y mayúscula también, es sí, importante. ¿eh? Mayúscula. Sí, o sea, mayúscula. Tiene casi todos los fallos, menos el de encerrarse. Pero vamos, uh, aquí era yo alguien psicológicamente muy inseguro que no, no sabía cómo presentarse al mundo. Y básicamente es eso, incoherencia, encima bastante negativo, vivía bastante negativamente yo, ¿vale? Y no. luego, en la. Digo, no, pero estaba muy bien porque, claro, era legible y se entendía, y Bernat Amé tenía que considerar es que, el... que conste, que sí. como decía el Raúl, si yo mm. pongo la letra, eh, digamos, no mayúscula, no me entiende ni mi padre. Eso me pasa a mí también. ¿eh? Yo escribo mayúscula por eso. Yo eh, escribo pues no mayúscula por eso. Exacto. Ni en mayúscula eh. ni en minúscula. Eh. <ríe> <ríe> luego, en la adolescencia, hasta los veinti algo, no me acuerdo cuándo. Ponía, ya, ya empezaba a hacerlo con minúsculas, pero como puedes ver se entiende poquito. ¿Pero lo hacías así en ascendente? Un poquitín sí, muy poco. Es que claro, aquí me es difícil también hacerlo, ¿eh? Pero va a y además que ya no lo hago así, entonces tengo que forzarme a ver... Y también quiero decir que si se hace demasiado ascendente también es un optimismo exagerado y eso también puede llegar a ser malo. Sí. Entonces, de entrada fijaos, me encerraba y me tachaba. Vale esto para mí era lo aprendí a hacer así lo había visto con alguien etcétera ¿vale? no, no es nunca algo consciente lo dibujas y ya está te sale así pero es, es verdad que aquí fue la época en donde yo estaba más encerrado en mí mismo no tenía prácticamente relación con nadie no tenía amigos no tenía pa chica pareja todavía ni nada parecido el caso de nuestro profesor viene muy bien para entender estos conceptos de grafología por eso decía y encerrado totalmente en mí mismo Vale. Fijaos que aquí había: estaba yo, mi padre y mi madre. O sea, estaba todo. Porque era muy formal yo. Claro, estaba todo. Pero luego, cuando empecé la adolescencia, mi madre. Ah, bueno, vale. O sea, vale, ya está. Se da por supuesto. Yo puse solo nombre y apellido. Y desde hace un sí, tiempo... Pero aquí lo volviste a hacer mal otra vez. Eh, eso para ti. <risa> <risa> Porque habéis visto, solamente pone la primera letra del nombre y bueno, la T va para allá como un pincho. Sí, esto, esto es consciente. O sea, esta firma la he hecho consciente. Y aunque diga que está mal, no es verdad. Está bien para mí, no para la grafología, que conste. Por lo que dice, no hay nombre, solo hay una J. Vale. Pero es que, bueno, vosotros ya me conocéis, eh, soy alguien que se ha dedicado a los demás. Yo empecé siendo muy orgulloso, muy creído, orgulloso, egoísta para mí mismo, únicamente, y decidí entrar en un camino espiritual en donde yo me olvidaba de mí mismo. Entonces, conscientemente dije, no, a partir de ahora, joda. Y digo conscientemente porque esto no hace muchos años, ¿eh? Como... Pero, bueno, ¿Os acordáis que os he ido preguntando también si la firma que me habéis enseñado era la misma que hacíais de pequeños o en la adolescencia Bueno, algunos les he preguntado pues en el caso de Josep ha tenido muchas transformaciones hay más, ¿eh? pero ya no me acuerdo bien la mayoría de la gente no la cambia y esta la última, es la única que hice consciente, las otras no, esta la cambié conscientemente, mantení Mantuve, perdón, la parte de mi padre, la parte social, ¿vale? Y decidí que yo ya no me encerraba más, pero para protegerme, puse una T con una lanza, que, como dice la grafología, no es muy bueno, ¿vale? Porque pincha. Los que me conocen me han ido viendo algunos cambios Los que me conocéis de hace años Y sabéis que antes yo era apocado, diplomático Y ahora el que me pisa el callo le piso dos O sea, yo me defiendo Y evito que me atropellen bueno, Insisto en que sí. lo hice no haciendo caso de lo que la grafología dice que debería ser el ideal Sino lo que yo quería para mí Yo quiero eso y eso es lo que pongo entonces, yo os invito a que, hagáis, que le hagáis caso, evidentemente, pero como alguien decía por aquí, es lo que yo siento. Si yo siento eso, si tú estás. Si sí, vosotros sí, la... sentís que no tenéis que cambiarla, no la cambiéis, porque claro. es un mensaje de Pero alma. pensando, porque puede ser interesante. Sí. Simplemente, ay, ah, lo último, es ascendente hacia arriba. Mm. Como él decía, es en exceso ascendente. Me lo dijo la primera vez que la vio, ¿eh? Es en exceso ascendente. Esto es demasiado optimismo. ¿Demasiado? ¿Cuándo hay demasiado optimismo? Bueno, realmente, ¿En este, eh, no sé es sería estar? así, sería así. Bueno, pero... sí, tampoco exagero. Sí, pero sí que es, es normalmente es muy, la hago siempre hacia arriba. Y es, antes no. Aquí estaba horizontal. Más plano que en un, un electroencefalograma de un muerto. O sea, plano del todo. Aquí, a veces subía un poco, ¿no? pero aquí es... Sí, quería decirte, que porque te conozco ¿no? de hace tiempo, de que me dijiste que, claro, que antes eras una persona así, muy orgullosa y eso, y en cambio ahora te da completamente igual el personaje, y, y no te importa dejar esta encarnación y continuar otra. Claro, antes podía dar como miedo y decir, no, no, es que a mí me gusta ser Yusef. Ahora eso te da completamente igual. Y esto se muestra en la nueva firma, porque ves, el nombre de Yusef ha pasado a ser una Jota que y se entiende casi. Como si dijera, ah, me da igual ya si soy un ser es como... un palo, sí. sí Pero de todas formas es bueno también por la identidad y el, el autoconcepto poner el nombre. Que concepto? No, no lo digo como ejemplo que digáis esto. ¿eh? Yo digo que es mi manera de funcionar y por último, como ya lo ha insinuado, lo ha dicho antes él, yo no escribo nunca a mano. Todo lo hago con ordenador. O sea que esto lo hice un día, lo escaneé, y lo tengo en el ordenador. Si sí, sí. tengo que decir, bueno, carta, anda, pongo esta imagen... Por lo tanto, ya no sé si ahora tendría esta firma. No tengo ni idea. Porque no escribo. Si escribo a mano, no, ni yo entiendo lo que pongo. Sí. Y si lo tengo que poner con el sí, También quería dar ese inciso. Y es que, claro, la gente que está más acostumbrada a hacerlo todo en el ordenador, escribir y eso, no sí. le va a resonar tanto la grafología porque va a decir, ajá, que yo todo lo hago por el ordenador, eh, prácticamente ya no escribo. Pero la gente que le gusta escribir todavía, y que se siente bien cuando lo hace, porque no deja de ser como una terapia, pones tus problemas y es como si te escucharas a ti mismo y los dejas ahí. Porque yo todo esto lo hacía antes de descubrir la grafología. Por eso a mí la grafología me entró, porque de alguna manera yo ya lo estaba haciendo. Te dejo hablar, que estuvo tú. Sí, te dejo. <risa> Bueno, ahora faltaría algo del Bueno, sí, sugerir cómo cambiar vuestras firmas. Sí. Luego pasamos una a hablar médico Cuando escribes... Uh... Sí. Escribes, ¿no? Yo ahora hablo por mí, ¿eh? A una letra, y si según según supongo que yo debo estar de ánimos o de lo que sea, mi, mi letra se entiende y, y es muy bien, redonda y bien. Pero sin darme cuenta, a veces sí. inclinada 100%. Y a veces ni la entiendo yo. ¡Ah! ¿Por qué eso? Por el estado de ánimo. ¿eh? Es, sí, digo, pues, eso también dibujos. es importante porque según en qué estado de ánimo estemos, de manera inconsciente la letra será descendente y si estamos muy animados y si nos ha pasado algo bueno será medianamente ascendente. Porque de manera inconsciente ya se hace esto. Lo único que hace la grafología es hacerte consciente de esto. No estoy yo de así a así. Como siempre escribo con cuadros o rayas. Hmm. No, si escribo en blanco luego sí que puedo ir así, así, así... Bueno. Sí, pero, si os dais cuenta... Pero a mí me llama sí. la atención que yo misma me he dado cuenta lo, la diferente letra que hago en, en poco rato. Hmm. Sí, claro, la grafología me hizo darme cuenta de esto. Al principio puede ser que dijera, ay, ¿y esto? Porque es así, ¿no? Pero no tenía el manual para saberlo, ¿no? Y claro, estas hojas que os he dado son especiales porque tienen una ligera ascendencia cuando se escribe. Porque son las hojas con las que yo aprendí al principio, hace dos años, que me llegaron a sobrar tantas que hasta he podido repartirlas. Pero claro, la grafología es una parte de este método. Porque también se tiene que tener en consideración la numerología evolutiva que aprendí de Joseph. Que al final, pues una cosa que me llamó mucho la atención de la numerología evolutiva, que también me enseñaron en la grafología, es aprovechar esto a la hora de ir a buscar un trabajo o dedicarse pues, a algo que te gustaría. Cuando inicias un negocio, por ejemplo, no tiene por qué ser una empresa. Y claro, igual que se puede usar la grafología para eso se puede usar la numerología. Pero claro, la manera con la que se me ocurrió unir las dos fue esta escala de aquí. Y al final pareciera que estamos en una escuela aprendiendo las letras y los números, o sea, lengua y matemáticas, pero... No, no tiene nada que ver, pero, por así decirlo, eh, es un aprendizaje de nueva conciencia. Porque esto, quizás algún día, en una era ya más de acuario, pues sí que se enseña como algo normal. Yo tengo constancia de que hay instituciones que enseñan astrología y cábala, si no me equivoco, pero son muy pocas. Y, y bueno, pues esto yo sé que algún día la gente pues empezará a comprobar que funciona y que es real. Y por ejemplo las M y las n's que a veces te sale una para arriba y otra para abajo, o sí, sí, sí. o sí, sí, para abajo. ¿Por qué lo hacemos eso? Como yo por ejemplo he puesto Montalbán, que hay una M y una N, he puesto sí. una para abajo y la otra para, para arriba. Ya veo, sí. O sea, que pues, puede ser indistintamente. que, que ¿Por qué hacemos eso? No, lo que quería decir es que mejor nos centramos solo en el tipo de firma, porque ah. si es con las letras hay 28. Ah, no acabamos. No acabamos. Sí, sería sí, una locura. locura. Por eso, por eso si gustase este vale. taller, haría un segundo nivel, vale, vale, más vale. profundo todavía, vale, vale. en la que añadiríamos las frases también. En la que con esto sí que podrías saber cómo sois cada uno de los que estáis aquí. En la firma poco a cosa puedo saber. Puedo, como, por así decirlo, como decía mi profesor de grafología, desnudaros y saber cómo sois por dentro, vuestro yo más íntimo. Pero el yo social, cómo os expresáis ante los demás, eso no puedo saberlo, por eso es incompleto. Es... No no. Una pregunta, ¿eh? Lo digo porque cuando empecé en el trabajo donde estoy, tenía que firmar por todo. O sea, todo. ¿Ves? Ahí sería útil, sí. Y me dijeron, reduce la firma. Y hago una triste ayer. Ya está. Pero yo pongo una G en los sobres de dinero del trabajo. Por eso. Por ejemplo, te es como tengo que firmar esto, te, te van a romper el brazo. Y, y que, wow. pues Tendríamos que ver qué valor numérico daría esa única letra. Un 9. Es que un 9 en el trabajo no encaja para nada. No, no sé si no. sea una ONG, ¿eh? Depende de trabajo, ¿no? sí, sí, una ¿tú? ONG iría genial. ¿tú? Sí. Es que depende de eso, de lo que queráis. Por eso saberlo es muy importante. O sea, si lo he entendido bien, la suma del valor de las letras que usas en la firma, no tu nombre entero, sino el que usas en la firma, te da una manera que es la que enseñas en el trabajo, con la gente, etc. Vale. Y que si nos gusta lo que significa ese número, pues perfecto. Pero si vemos que no cuadra con lo que nos gusta hacer o nos gustaría hacer, eso va, sería cambiar un poco añadiendo, cambiando letras o algo así. Sí, a un sí libro, eso es, o es la parte final que quiero enseñaros. Porque claro, cada uno ya sabe cómo calcularlo. Por ejemplo, la Alvira ya lo había hecho, que se me, me llamó la atención. Sí, yo también. ¿eh? buenos es alumnos. Un número, sí. número, por ejemplo, a mí me da 48 es sumar el 8 y el 4. Claro, 4 más 8, queda 12, 1 más 2, 3. Es una persona alegre, comunicadora, si es lo que te encaja y lo que te gustaría. ¿qu ¿Qué, -qué no, se te tiene que decir? ¿Solo el, el nombre? Final. No, no, el número todo, final de todo. ¿todo si sí, todo. ¿todo? Sí, es el conjunto nombre y apellido. Que sí, sí. sí, 8, 8, 8, 16, y 3, 19. 19. 19, un 1. Sí, ¿no? sí. sí. Es lo que te encaja, que eres una persona que impone, que, que hace lo que quiere. En la firma. ¿Es lo que tú estás uh, haciendo? <risa> el... no, ¿Un cuatro no no, no? no, es lo que quieres. Pues se puede cambiar, es la buena noticia. Claro. ¿Puedes escoger el que quieras ¿Eh? ¿Un cuatro? Un cuatro, pues eso, esto va genial. Porque todos los trabajos te piden que seas trabajador. Y el cuatro precisamente es eso. Yo tengo la suerte que mi nombre lo da. 22, número maestro, que reducido es un cuatro. Pero también es la familia. Es una persona que está por su familia. No tiene por qué ser lazos de sangre. puede ser una familia de amigos que quieras mucho, como es el caso de Giuseppe y yo, que somos como una familia, ¿sí? ¿Y un no, no Un no, pues el servicio a la humanidad, sí, básicamente. La imagen hace que también es un nueve y el camino de vida de, de los números también es el 9. Ah, sí, eso es una cosa que quería añadir, pero ya en no el segundo nivel. No, no, que, sí, mal, si no. sabemos nuestras cartas de numerología evolutiva y se repite mucho un número, que estuviera en la firma, sería muy bueno, porque es un número que venimos a trabajar. A esto no te lo había comentado. Sí, pero, que se me después. pero aquí en mi suma ha sido todo, nombre y apellidos, pero si eso solo firmo con mi nombre... Pues, pues es eso es lo que cuenta. Y sí. luego si es un 8, que es? Oh, este es un buen número porque tiene que ver pues, poniendo tus talentos a, a lo que te gusta, es la abundancia en sí. Porque el primer nombre y el apellido me sale un 8 cada uno. Sí. Yo, en mi caso, claro, desde la numerología evolutiva <coughs> tengo un 8 kármico, que quiere decir que tengo dificultades a la hora de hacer dinero y de poner en práctica lo que he aprendido. Contando que también en mi primer taller, se nota. Y una pregunta: yo firmo con, con mi diminutivo de porque mi nombre no me gusta nada. Yo no me identifico con mi nombre completo, no uh -huh. lo tengo que contar, mi nombre completo. Si yo firmo como Gracia Seca. Sí, por eso mejor, también que decir que si la gente se tacha es porque no confía en sí mismo, se niega su identidad. No, pero si a la hora de, de hacer la suma: yo no voy a poner mi nombre completo, María de, porque no, no, me, no me considero esa persona. Yo para mí soy Gracia desde pequeña. Entonces ¿lo hago Bueno, con puedes poner fácil. Sí, ¿no? Vale, pues, Me salió mucho. Sí, porque cuando se calcula una carta en numerología evolutiva, siempre te van a preguntar, ¿con qué nombre te identificas? ¿Qué nombre te han llamado siempre? Uh -huh. Y se pone pues el que te guste, no el que te llame la sociedad. Bueno, eso de que te van a preguntar siempre no es cierto, ¿eh? Uh -huh. Hay maestros de numerología y maestras que usan el nombre que te pusieron en el tema. Ah, el... sí, sí, de... La creadora, la creadora. Sí, de... sí, que no, queda, no, sí. yo sí que hago caso de lo que la persona se identifica, ¿no? O sea, yo me llamo Graci, o sea, si, Graci, de... del pueblo me la llama el nombre completo, de... de... eso es mi opinión de numerólogo personal, <laughs> <laughs> yo lo uso así. Pues a mí me falta un 8 o un 9. Un un 9, un 14, quedó un se Un es una persona que hace lo que quiere, que es libre, que nadie le impone lo que quiere. Es una persona muy independiente el 5, que rompe sí, estructuras. Ah, Como ¿Ah? sí, sí, un yo guerrero. Y a mí se me repiten 4-1. Sí. 4-1. No ser, sí. ¿Cuánto sería eso, María? 4. Cuatro. ¿Cuatro? Pues mira, tenemos un buen número. El del trabajo y la familia, lo que le había dicho a Raúl. No, no, no, si le gusta, claro, <risa> porque a lo mejor dice yo no quiero familia, y no, no, no, no, no Pues entonces lo podemos cambiar y le hago una sugerencia le doy no, no, ideas. Es familia, ¿eh? ella. Pues ahora lo que tengo trabajo y familia. Claro. claro. Mira. Sí, sí, pero bueno, es que, ¿qué quieres decir que puedes cambiar? Porque a mí, me bueno, cambiaría? sí, eso al final, de que, por ejemplo, si encaja con la primera letra de tu primer apellido, del segundo también, pero siempre se va a tener que poner mejor el, el primero, pero podemos poner el nombre, la primera letra del segundo apellido, por ejemplo, y si encaja con lo que te gustaría, pues se queda, y si no pones una letra cualquiera, para que dé como resultado ese número que nos gustaría tener en lo que queremos dedicarnos. Uh -huh. Y si no, pues en, en otro caso, como me enseñó yo se podría poner un número pequeñito que viene a representar eso. Ah, mira. O sea, sí. si lo he entendido bien, yo me llamo, yo pongo J Jimbernat, este es mi caso, sí. y, y eso da un número, no lo sé sí, cuál es, no es Ahora mismo y resulta, como... y resulta que no que no me gusta ese número en el sentido de lo que significa. Imaginaos que sale un 1. Un el uno, ah, no no es que bueno. todos como... los números son buenos, ¿eh? Pero el 1 es el líder. Y aunque parezca que yo no soy, no lo quiero ser. No, no es lo que digo. Me gusta más un Solo me acuerdo del valor numérico de tu nombre, Era un 2. Eh, ahora faltaría calcular el apunte. Un 2. Vale. Eh, Jose Chimagnot es un 2, ¿no? No, no, Un 7. Un 7. Un 7. Un 7. Un 7. Un 7. Ah, vale, no. Josep Chica, no. Un dos. Bueno, no, eh, ahí vale. lo vamos eh, vale. a hacer. Ejemplo. Eh, eh, lo decía como ejemplo, simplemente. Eh. Si resulta que ahí me sale un número que no me gusta, y yo quiero. Trabajar en algo, por ejemplo, lo que estoy haciendo, enseñar y cosas sí, así, bien. eso cuadra más con un 7, que es el número de la, del aprendizaje, de la, de la enseñanza, de la búsqueda de la espiritualidad, o con un 2, que es más el psicólogo, que también lo hago, etcétera. Cosas así. Bueno, yo estaba pues, bien. Puedo un a de... ah, Perdona. No, simplemente de... era para sí. que me confirmara si lo había entendido. Poniendo, por ejemplo, si sí. la A de Amer, mi segundo apellido, no la uso, pero aquí yo pusiera. J. G. normal, ah, hmm. y eso me suma. Es lo que quiero ya. enseñarles. Eh, me puede eso? por eso yo yo calcule, esto, yo calcule esto y me dé como el resultado esta y esta se suma y da el valor completo del nombre y el apellido. Que también me gustaría añadir que también cuenta el valor de esta y de esta. Pero esta cuenta más pues la figura que se lleva la persona cuando tú firmas y lo ve el empresario o, o vas a hacer un negocio y eso. Pues esto tiene en cuenta el valor numérico de lo que eres tú, o sea, de la identidad. Y de esto de, que viene a representar al padre de cómo haces el trabajo, de la figura esta de, del padre viene a representar pues, el trabajo que haces en la sociedad, el impulso. Y también tiene un valor numérico, pero al final lo importante es sumar las dos porque es el resultado completo del nombre y del apellido. Pero esto fue una idea que se me ocurrió después, es decir, vamos a coger este y este y vamos a decir dos interpretaciones para no y apellido, pero al final lo importante es el resultado que dan los dos, al sumarse uno y el otro. Y el truquito que quería deciros es de que si sumamos todos estos números, en este caso de un apellido tan largo, eh, así de, de memoria es una locura, pero si hacemos así, los vamos separando entonces ya es más fácil. Yeah. Y dices aquí, pues 16, que es un 7, más 4. Más, sí, más. Bueno, 6. 7 más 6. La 14, que es 5. 6. No habría que descartar la lengua y las matemáticas, porque también vienen muy bien a la hora de contar y de escribir. Y, y se vuelve a hacer así. Esto sería, pues. 3, 13, eh, 4. Dos, dos... Pues un ocho. El nombre y el apellido de Yusef no, un no, ocho, que es la abundancia y saber poner los talentos. Pero como él... Tengo también ¿Tengo un ocho ¿Sí? kármico. O sea, que él tenía dificultad para tener dinero, abundancia, ¿Sí? para sacar mis talentos y todo eso. De pequeño, desde el nacimiento, tengo ese ocho mal usado. No lo sabía usar bien. Y yo firmaba con un 8, mira qué bien. Pero es malo el número 8, ¿qué es decir? Me no, no, no, el 8 no es no no, malo. No, no. Digo que coincide, en mi caso y con muchas veces a él también le pasa, que lo que yo firmaba daba el número 8, valor 8. Y ese 8, yo de nacimiento en mi tema de numerología, sale lo que llamamos un número 8 cárnico, que es negativo, no nos sé usar bien. Vale, vale. Con lo cual, sí, yo firmaba con un 8, pero como si fuera inactivo, Sí, pero sea mal. También <risa> quiero dar un inciso que esto era lo que da como resultado el primer apellido, no la sumatoria con el nombre también. Ah, que entonces sí. sería 8 más 2, 1? 1. 1. Ah. 1. Un número que va muy bien para confiar en uno mismo y así es el pionero. Pues sí. El 1 pues, ¿eh? representa la energía primordial de los inicios. Pues eso es un número que se recomienda mucho para cualquier tipo de trabajo, porque es muy importante confiar en uno mismo. Pues ahora yo le preguntaría, yo sé que lo tenemos aquí de ejemplo, eh, ¿qué tipo de trabajo te gustaría dedicarte? ¿A que me estoy dedicando, que es enseñar. Transmitir ¿Ves? los conocimientos que hagan feliz a la gente. Ha dicho, persona. claro, de enseñar. En este caso, yo veo que el número 7 iría muy bien para esto, porque es transmitir los conocimientos. 7 es como un número de profe, y como él es un profesor, pues ahora le daba, vamos a borrar este, le daba un 1. Pues ahora podríamos, oh, no, ¿veis que no? Ponemos la A, que es la primera la otra letra de su segundo apellido, que tiene un valor numérico de 1, le daría un 2. Uno más uno, dos. ¿No es lo que queremos? Bueno, sí, espérate, es que el dos tiene que ver también con el saber escuchar, sí. con la psicología, con querer ayudar a los demás. Entonces, el siete me corresponde perfectamente como la persona seria, palo, aburrida que enseñaba cuando empezó a dar clases. Sí. Ahora me corresponde más el dos. Pues mira, no, no, lo podríamos no, no. dejar como un 2. Por eso es bueno preguntárselo a la persona. Claro, estamos mirando la firma que tenía antes. La que tiene ahora le daría un 9. Claro. La 9, es verdad. Lo, es verdad. ahí es hago, donde sí. tendría que modificar realmente. Sí, claro, dar un 1. 1 sí, si más 8, 2. 9. Sí, es verdad. Che. Yeah, no os preocupéis, el 9 también me gusta. Sí, eh, va muy bien. <risas> sí, todos son buenos. Claro, es no, es no, la no, empatía no, no, no, no a no, no, la no, no, otra sí, persona no, que, sí, que, no. se, que se tiene. Es el servicio a la humanidad y va muy bien para ONGs, cosas que tengan que ver con ayudar a otras personas. si no lo cambio, o sea, sigo con mi con mi nombre y el apellido, me da 5. ¿5 qué? Bueno, que haces lo que quieres cuando quieres, que nadie te impone lo sí, que tú sí, hablas igual. <risa> sigo igual sí, sigo igual. <risa> sí porque os vais, a encontrar, os vais a encontrar que casi no hace falta cambiarlo, porque, porque de alguna manera la propia alma se ha encargado de escoger el nombre como decía ser y también tenía en cuenta lo del valor numérico bueno, y más o menos el... De... En una me he dado 5 y en otro me he dado 9. mayor nombre. Como que eres una guerrera, decía él. ¿eh? Sí, a la lola Pero... le salió también cinco, sí. Por el 5, sí. Pero eso no hace falta que lo cambie, porque yo ya voy a la mía, pues ya está. En este caso no hay que cambiar nada. Mira, yo sé que también ha tenido suerte porque. Bueno, en este caso, la antigua sí. Pero veis, en este caso no hace ni falta poner una letra más. Pero os vais a encontrar que si queréis cambiarlo, a lo mejor. La primera letra del segundo apellido no acaba de encajar con lo que queréis. Y tenéis que poner, pues por ejemplo, una cualquiera. No sé, a ver, pongamos una D, ¿no? Y bueno, esto tampoco molesta cuando firmas. Y en caso de que no te gustara, aún podrías, pues no sé, decir, eh, la G de Invernal hacer hacerla que parezca un 6. Claro, hacerla que parezca un 6. Y si aún así esto no funcionara, pues yo qué sé, ponemos aquí, en cualquier sitio, hacemos una separación y ponemos un número, cualquier cosa que venga a referenciar ese número que nos haría falta para nuestro propósito. Si es un 6, parecido al que tú me has dicho que parecía un 6. Hmm. El 6 va muy bien a la hora de querer a la gente y... Y relacionarse, me <risa> Pero, sin, sin pero la a simática. ver, una pregunta... Una, <risa> es que una pregunta. Sí, ¿no? ¿eh? uh, con la gramografía esta salen sí, estos números. Pero luego yo me llamo Montserrat, ¿no? Uh -huh. En el colegio y por todos, Monse. En mi casa el único sitio es Montserrat. Y a mí Montserrat me gusta. Y encima hice uh -huh. neurología con el señor. Y él me dijo que si me llamaba Montserrat potenciaba más mi nombre, todo, ¿no? Con las vocales. Pues ¿Cuánto Montserrat? Sí. Pe sí, sí. Pero ahora si sumo Monse me sale otro número a lo mejor que me gusta más. Pero claro, a mí me gusta Montserrat. ¿Qué firmas con Monse, no? No, antes del colegio sí porque. once Monse, Monse. Pero de hace bastantes años y en mi casa y yo, Montserrat, me gusta Montserrat. Y él me lo digo, pues sí, sí es el nombre que yo quiero. Pues tú misma, pero ahora, claro, si sumo, me cuadra más el otro que este, pues Monse que es con Montserrat, ¿no? Pues tienes que escoger cuál es el que más... Sí, Por ejemplo, Además, puedes cambiarlo, como él dice, puedes poner otra letra, puedes poner Monse en lugar de Montserrat, y al final... Porque si pongo más, Montserrat y hago una M. Me sumará cuatro, que serán doce, dos y un tres, y un tres, tres que que no lo has dicho, me parece. Ah, tres, la comunicación, Pásárelo bien, sí. Ah, mira, ya tengo que Pero normalmente sí, solemos sí, tener el número que nos gustaría de, así de nacimiento sí. ya, si no hace falta a no ser que concuerde con algo que queramos ahora, que hayamos cambiado y no sea lo que daba en un principio quería. Ah, gracias, Marco. sí lo que yo quería añadir, que no tiene que ver con los suyos, sino con mí, lo que yo voy enseñando, es cambia con los de la gana. O sea, si resulta que ahora, veis, ay, como tú decías, ah, pues me gusta más Montserrat que Monse pues pon Montserrat, y luego si ya vas viendo los resultados, te vas sintiendo, porque vais a notar cambios, pero muy lentos, suaves, con el tiempo, y luego dices, hostia, pero no me gusta esto. Pues, pues, pues, pues, pues, pues, pero bueno, no ahora yo quiero dar dos ejemplos muy interesantes que no se aplica es que acaba de decir Musea. O y es si tú no tienes otro remedio que irte a ese trabajo que no te gusta porque te falta dinero o un trabajo que ni te gusta ni te disgusta. El caso es que has encontrado una oportunidad. Pues bueno, tú vas a firmar y vas a poner un valor numérico para encajar en ese trabajo precisamente. Y en el caso de hacer un negocio, tú quieres que tu negocio haga comunicación. Eh, hay altruismo, pues un 3 y un 9 por ejemplo en estos casos sí que viene bien editar porque normalmente nos suele gustar, porque es lo que decimos el alma lo ha elegido en lo que nos gustaría internamente a nosotros pero muchas veces la sociedad no nos deja elegir lo que queremos ¿y en el 7 esto... qué significa? porque yo en los hombres solo pongo la inicial punto. pues sí, el 7 tiene que ver con eso con el aprendizaje eh, es como el profesor es muy, muy introvertido. Por eso a Joseph no le gusta el 7. A mí me gustan todos, bien fritos, con ajo... <risa> todos los números son buenos, pero cada uno tiene unas tendencias diferentes. El 7, yo, yo he sido muy siete de joven, y ahora no me da la gana serlo. Es cerrado, introvertido, que sí, que se pasa todo el día aprendiendo, mucho, y que puede enseñar, pero enseña de manera seria, académica que es como yo empecé dando clases ahora prefiero el 3 que también habla mucho y al menos divierte a los demás uh -huh. pues es por eso prefiero Sí, bueno, yo te lo decía de forma realmente en todas las metodologías no hay ni malo ni bueno simplemente es ¿eh? depende de cómo se use a mí me llaman ahora Lola y me va mejor en todo. Porque dolor, sufrimiento, pues no me gusta nada. Es que el propio nombre Pe en sí ya claro, tiene la connotación. Sí, porque ya me pusieron la estirpe, que no se equivocaron, por cierto. Y, y sí, y en el grupo o con las amistades soy Lola, pero claro, en casa no me dejan ser Lola. ¿Por qué? O porque no, te has llamado Dolores toda la vida y ya te van a llamar Quizás porque el valor numérico que da Lola no es lo que quieren los padres. Claro. No, si te gusta más Lola, pues... Me no sí gusta problema. el significado, no. o sea, cambiar de dolor a Lola, claro, Seguro dolor, sufrimiento... Medida que medida que medida le gusta, a nadie. Me suena que el otro día te pregunté cuál, si eras la cuarta hermana o la segunda... Suena de medios, soy... Si <risa> sí, es que me suena, se lo preguntado sí. y se lo dije y me dice, hostia, pues es verdad, a ver, sí. si me lo permites, sí. eso que dices es... Es lo que ocurre, lo sabemos, los padres, la familia, eso es, nunca te acepta que cambies el nombre, yo lo, yo lo probé, de joven también, y requiere que tú lo tengas claro, si no, no. Te <risa> pongo un ejemplo, como yo, ya sabes que he hecho muchas cosas en mi vida, pues una de ellas fue mudarme, irme de, de casa y cambiarme de nombre. Yo me llamo José y dije, a partir de ahora me voy a llamar Shin. S-H-I-N. Es un nombre en japonés que me llamó mucho la atención, me gustó mucho, que significa alma. Alma o fuego viene a ser lo mismo. Y está en otros idiomas, ¿eh? Está en el de otro, Bueno, es igual. Eh, por un tiempo dije, me cambio a ese nombre. Y evidentemente mi familia dijo que eh, ni soñarlo. Eh, ellos me, me seguirían llamando Josep. Muy bien. Y yo les dije algo que conseguí, que esa, ese pincho de la firma final ya lo tenía, ¿eh? lo que no lo demostraba yo, <risa> en el sentido de, ah, no, pues no te voy a contestar. Y eso se lo dije a mi madre. Bueno, el mundo se vino abajo, evidentemente, se enfadó, no sé qué, y yo no contestaba. Si me decía, yo sé, bueno, la primera vez sí, contestaba por Pero cuando me di cuenta que ya lo había acostumbrado, yo siempre me presentaba como Shin, y que la gente siga mirando, sí, sí, s h -y e punto. No hay discusión, no es yo. Es que prefiero que me llames así, te van a contestar, pues a mí me gusta más el otro nombre, te lo voy a hacer así. Es que Lola y Dolores es lo mismo. Claro, es que lo mío es más. Es fácil, más fácil todavía, es fácil. el mío es mucho más barato. Vale. También has dicho <risa> que, <risa> que te da un valor 4. ¿Te acuerdas que ya lo habíamos hablado el otro día, sí, no, pero cuatro, para que sí. la gente Ay, escuche el ejemplo. Y es que, claro, lo que tu familia espera de ti, que se ve en el valor numérico cuando claro. lo sumas, es que estés con la familia, de que seas trabajadora, es lo que esperan de ti. Y creo, que que me dijiste, es que sí que me encaja, que es lo que querían mi padre y mi madre. Bueno, claro. También es verdad que, que claro, que a lo mejor ya no te acuerdas. Ah. Bueno, es que me fui muy joven. Ya lo me lo has dicho, independiente que he hecho lo ¿no? que, claro, porque tenía que no hacerlo, si no, muy mal. Sí. Tenía, yo, eh, fue más bien obligada. Ah, claro, también, perdona me corrijo, he dicho, claro, tú te gustaría un 5, pero no es lo que ellos. ¿eh? A mí me salía 5 y 9. Hmm. Eh, yo me tuve que ir muy jovencita de casa, porque había malos tratos. Me casi me pasó lo mismo peor. Es pues el aprendizaje que tiene sí, el alma, Claro, ¿no? yo me vi obligada a irme. no mm. yo... Y sí, claro, he hecho lo que he querido y lo que tenía que hacer. He me... sido Soy... sí, siempre muy independiente, todo sola. Bueno, eso, eso se ve en la numerología evolutiva. Si se repite mucho ese 5, ¿no? tiene que ver con la independencia de hacer lo que uno quiere y que nadie me imponga lo que yo deseo. Claro, mm. más faltaría. Como ya veis, es Eso un poco complicado ya. porque ya hay más. O sea, lo más fácil es la firma. ¿vale? Eso es. Luego ya se puede ir viendo más cosas. Va. Lo digo más que nada porque estoy viendo que son. Ah, no, que te... Ya, ya son? sabía que me lo ibas a decir. Las doce y media. Es que esto da para. Es verdad. Este. Entonces. Es sí. muy interesante. Ha durado una hora y media mi taller, sí. sí. Si os parece, lo vamos a. Pues te he comido, ver. te he comido media hora de tiempo. Bueno, pues si tienes hambre, come. No te <risa> <risa> Vale. No, no, Raúl, ahora toca a él, ¿eh? Lo has hecho Albert. estupendamente, sí, sí. Albert. Pregunta? Bueno, gracias. Lo sí, sí. de las letras separadas, entonces dices que no… no es sí, bueno. que no hay una conexión uh -huh. coherente en todas tus capacidades. No solemos ser muy buenos en una cosa o muy malos en otra, si está la letra desligada.. ligada… Quiere decir que unimos todas las capacidades en una sola. Vale, entonces intentaría apuntarlo, ¿no? Sí, claro, se ha hecho tan largo que no me ha dado tiempo de sugeriros cómo hacer la... Lo voy a explicar mucho, para que te quede automática. Pero me lo podéis preguntar de puertas para afuera. De todas maneras, te queda muy claro el tema de cómo tú puedes corregirlo, ya solo con el valor numérico. Luego ya podemos potenciarnos otra talla si lo haces, que por mí, adelante. Yo ya digo, te apoyo, que es muy interesante. Es que lo voy a modificar la firma en detrás. Pero como va a ser. Bueno a ver si os sabéis. Realmente esperaba que me dijera. Bueno lo has hecho bien pero no queremos otro. Déjalo así porque sé que me vais a dar más